Eh, la verdad que es un honor muy grande para nosotros este reconocimiento, sobre todo, bueno, porque nos demuestra el apoyo que, que tiene toda esta gente para, para, con los proyectos eh, y nada, sobre todo, como decíamos recién, eh, esto sirve para, para elevar el mensaje de, de ánimo para los artistas eugenios, para la gente que, que está soñando, para los jóvenes que, que quieren hacer lo suyo, es eh, esto, es ese impulso que, que te dan y que, bueno, que te hacen seguir creyendo en los sueños, ¿no? Bueno, ustedes comentaban de que eh, hay que perseguir los sueños, no hay que dejarse estar. Exactamente, bueno, y todo con preparación, con constancia y sobre todo eh, el trabajo en equipo es muy importante. Eh, y bueno, hay veces que, que uno piensa, viste, estamos muy lejos, estamos en Jujuy, es muy fácil, viste, es muy difícil, digo, llegar a, a quizás competir con la gente de allá de Buenos Aires o con, o con las grandes ligas, por así decirlo. Y bueno, todo como te digo, con, con constancia, siempre aprendiendo y nada, eh, creyendo en lo que estás haciendo, eh, se puede. Bueno, ¿Qué significa esto para ustedes? Y más que nada esto es un gesto ¿viste? que demuestra, como decía Agus por ahí, el, el apoyo que está teniendo la municipalidad y bueno la, la provincia para con, con los artistas jujeños, que está buenísimo. Eh, así que es, viste, un, un, como decía recién, un alimento para, para seguir, seguir dándole para adelante y para también para romper un poco con ese esquema que, que se tiene acá en la provincia lógicamente por, por estar digamos, tan alejados a, a cosas artísticas ¿viste? como las grandes ciudades que, que bueno se puede ¿viste? se puede como, como comentabas recién estuvimos en esta en esta convocatoria de más de 500 bandas eh, el 90% eran de Buenos Aires eh, históricamente nunca participó una de Jujuy muy pocas del interior y bueno, haber ganado es por ahí una demostración que con, con esfuerzo y bueno, cuando se cuando se alinean las cosas que se tienen que alinear eh, se puede, sin importar si, si sos de Jujuy o de cualquier lugar ¿El rock se puede hacer en Jujuy? Obvio, se hace y se hizo siempre este, yo creo que hay que hay que meterle, meterle ensayo meterle disciplina y, y yo creo que con, esa, con esas cosas se, se puede llegar a, a a reconocimiento como este, como de la Bienal, que, que fuimos reconocidos, como, como tantas cosas, palabras de gente después de tocar, todos todo esos reconocimientos son como, como los que te llenan después de haber hecho tanto esfuerzo. ¿no? Hemos recibido a los integrantes de este grupo de rock de Jujuy, que viene haciendo un recorrido muy interesante con la música y que además lleva las banderas de la juventud jujeña del rock de Jujuy y que a nivel nacional han podido eh, lograr este reconocimiento, muy importante, que es un reconocimiento también a la juventud de Jujuy y a perseverar y a luchar por los sueños. Bueno, la importancia de también incentivar para que la juventud siga haciendo cultura de alguna manera. Exactamente, en una provincia en donde la interculturalidad marca justamente eh, un ritmo importantísimo y en donde el rock también tiene su lugar. Y de esta manera homenajeamos eh, a la juventud de Jujuy, en sus sueños, en sus proyectos y en este caso en su aporte con la cultura y con la música.